hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien volvemos con este objeto que ahora veis la cantidad de controversias que hay y que ahora nasa parece que se quiere apuntar un tanto yo no sé a lo que está jugando nasa pero todo esto es muy curioso yo sé que muchos de vosotros pensáis que nasa está diciendo siempre la verdad y creéis fielmente a pies juntillas que la nasa no miente yo creo que es todo lo contrario, que NASA nos cuenta lo que le da la gana y de una forma sesgada, distorsionada y que nunca va a llegar a ser una organización clara. Pero va vamos con este dato, porque este dato es importante, y volvemos a hablar de Oumuamua. Bueno, Oumuamua, si recapitulamos un poco, sabéis que en este vídeo tenéis eh, varios vídeos, en este canal tenéis varios vídeos que podéis ver y que... Eh, se han ido da dando los datos pues según iban saliendo, pero es que esto ya roza un poco lo ridículo. Y lo digo así abiertamente y sé que los más ortodoxos se me van a echar encima, pero claro, nadie ve la realidad de las noticias eh, y de los fake news que está dando NASA. En primer lugar, este objeto en el año 2017, el año pasado, entra en nuestro sistema solar y rompe en el sistema solar, como dijeron algunos de NASA, entra a una gran velocidad, decelera, es decir, que se frena, gira al sol, acelera, se va muy rápido, y parece ser que dice NASA que se pierde, que todos, bueno, nos damos abrazos, besos, se ha perdido el objeto, empezó siendo un asteroide y luego terminó siendo un cometa, o sea, es decir, no se ponen de acuerdo y supuestamente... NASA y las eh, agencias espaciales pues tienen un alto elevado presupuesto y ya no solamente eso, sino que tienen grandes aparatos que ni usted ni yo tenemos, esto es evidente, se supone que ellos se dedican a lo que viene siendo todo el tema del espacio. Pero bueno, ahora resulta de que dos astrónomos de Harvard, esto ya lo hemos hablado, eh, afirman que podría tratarse o que se trata de una nave alienígena. Esto lo dejan aquí, automáticamente NASA salta diciendo que no, que esto no puede ser, que mmm, es una afirmación muy osada. Y lo dicen dos astrónomos. Bueno, claro, algunos pensaréis, serán los astrónomos más malos de Harvard. Eso no sé hasta qué punto podría ser real. ¿no? Pero ahora el titular es el siguiente. NASA revela nuevos datos, ¡buah! Revela nuevos datos sobre el asteroide Oumuamua. ...que puede ser una nave alienígena. Esto lo dice un titular, pero es que hay otro titular que dice que es una nave alienígena. Por más sensacionalismo que intentemos buscar en la nota de prensa que han dado algunos noticieros ...y algunos rotativos, la verdad es que lo dice NASA. Pero ahora veis qué es lo que dice NASA exactamente... Bueno, dice que la agencia espacial trató de localizar el objeto con su telescopio Spitzer, pero no lo logró. Bueno, aquí pueden haber dos cosas, ¿no? O que están tirando balones fuera y todo esto es un rollo patatero que realmente ni tan siquiera ellos van a dar el dato real, pero he podido averiguar en algunas fuentes, sobre todo de, de lo que ha publicado NASA, ...que dice que este objeto iba más rápido de lo que podía captar a la velocidad que iba a captar el telescopio Spitzer. Bueno, ¿esto qué quiere decir? El telescopio Spitzer, primero que no lo detecta a la llegada y ahora no lo detecta a su marcha. O sea, algo está pasando. Pero hay un dato muy curioso. Es que este objeto, cuando entra en el sistema solar... Hace una serie de trayectorias Hemos hablado de la atracción de los planetas sobre cualquier cuerpo que irrumpe en el sistema solar Y que puede entrar y los planetas, los grandes planetas, no tan grandes A un objeto tan pequeño lo puede atraer hacia, eh, hacia sí mismo ¿Vale? ¿Pero cómo es posible que este objeto lo que hace es sortear lo que le da la gana? Sortea la Tierra, la pasa de largo Llega al sol, hace un viraje, sale despedido hacia el espacio profundo, NASA aplaude, todos se frotan las manos, pero ahora resulta que hace una cosa extraña, es decir, hace algo que normalmente no deben de hacer estos objetos, que es acelerar estos objetos cuando llegan a cierta distancia el sistema solar pues debido a las fuerzas a las fuerzas de atracción de otros planetas y de otros cuerpos deceleran este cuerpo ha acelerado y ha aumentado exponencialmente perdón su velocidad Sí, lo que estáis oyendo y ahora nasa sale diciendo de que señores puede ser un objeto extraterrestre es más pensamos que puede ser un objeto extraterrestre algunos de vosotros diréis bueno seguramente los que creéis fielmente en nasa algunos diréis bueno puede ser que ese sea un funcionario eh, descontento y que como no le han pagado su nómina y no lo tratan eh, con flores y con alfombras rojas pues ha salido diciendo esto yo creo que eso es imposible y vosotros lo sabéis en uno de los vídeos anteriores eh, pudimos cazar una noticia en la que no era una noticia era un dato concretamente donde en una base de datos la retiran esta noticia la retiran y parece ser que no ha ocurrido nada bueno vemos aquí nuevamente no so no, no solamente perdón <coughs> ocultación de nasa sino lo que estamos viendo es que nasa pueden ocurrir dos cosas o que nasa no se entera o que no se quiere enterar claro en cuanto salió a la, a la palestra el, estos dos astrónomos lo primero que que dicen es que no que esto no puede ser así pero hay más datos sí hay más datos resulta de que este objeto no es tan grande como se decía que es ...que medía unos 800 metros por 70, 80 de, de, de ancho... ...que tenía un grosor de tanto... ...ahora resulta que la propia NASA dice... ...no, no, no era tan grande... ...y no solamente que no era tan grande... ...sino que despedía un gas que le hacía propulsarse... ...esto lo ha dicho la NASA, ¿eh? ...un gas que le hacía propulsarse... ...y era de menor tamaño... ...y no solamente era de menor tamaño... ...sino que en esa aceleración el telescopio Spitzer de la NASA lo ha perdido. Pero no lo ha perdido porque se haya ido al espacio profundo, es que ha desaparecido. Ojo con este dato. No se ha ido al espacio profundo. Y yo sé que más de, más de uno ortodoxo que no, la ciencia dice la verdad, sí está, es claro que dice la verdad la ciencia... A medias. Y a veces la ciencia, sabéis vosotros, que da palos de ciego. Os lo dice un historiador. ¿eh? que A veces je, las cosas no son como parece que son. Pero, ¡paf! Se ha evaporado. Ha desaparecido. No lo digo yo. Lo dice la NASA. Por favor, como no podemos copiar aquí cosas por temas de copyright, por favor, buscarlo. Y vais a alucinar con esta noticia. La NASA pierde a Oumuamua. En un principio parecía que es que le había perdido debido a su velocidad, ¿no? No, es que ha, se ha evaporado. No existe ese objeto. Pero con una serie de datos. Esta serie de datos es que este objeto no solamente cambia el rumbo, que ya lo dijimos, cambia el rumbo, sino que vuelve a cambiar el rumbo y desaparece. Entonces Aquí hay algo que no nos cuadra a ninguno porque supuestamente las leyes del espacio y de la física y de todo esto que saben estos señores que nosotros desconocemos y nos lo tenemos que creer, es que supuestamente debido a la atracción ¿eh? a la atracción de otros cuerpos que hay en el espacio, estos objetos van decelerando, van perdiendo velocidad y se adentran en el espacio profundo como un cuerpo Inerte, como un cuerpo que no tiene eh, visos de cambiar de rumbo y cambia de rumbo durante dos ocasiones, en dos ocasiones, sin contar la del sol, sin contar que va sorteando los planetas ¿eh? cuando se adentra en el sistema solar y no solamente eso, sino que NASA no lo detecta, pero luego sí lo detecta, pero luego no lo detecta, pero luego lo pierde, pero luego aparece pero luego eh, es un cometa y antes fue un meteorito. Bueno, yo os digo la verdad. Parece como cuando le preguntas a un niño pequeño que ha hecho algo malo, por decirlo así, que ha hecho una travesura, y empieza a, a decirte, eh, bueno, no, sí, no, no me acuerdo, eh, pu puede ser, eh, y empieza a tirar balones fuera. Pues yo creo que a veces NASA, eh, sus excusas son tan infantiles os lo digo de verdad, que huele a que algo es bastante incorrecto. Así que yo no digo nada de esto, lo dice NASA, simplemente yo arrojo opinión a todo lo que está pasando y a veces nos toman por idiotas y esto a mí me molesta muchísimo. Hay muchos más datos eh, que bueno, podríamos arrojar el, en el tema de los gases que provoca eh, ese, ese calentamiento cuando llega el sol y se evaporan sí pero es que hay otro dato también muy curioso que no solamente han habido gases una estela muy grande y es verdad al acercarse al sol sino que han aumentado al irse bueno blanco y en botella no si tú quieres acelerar yo lo he visto en los aviones y vosotros igual, ¿no? Si el avión quiere acelerar, lo que tienes es que soltar, pues más gases. ¿Por qué? Porque el, el efecto, pues de mayor combustión para que ese aparato vaya más rápido. Y esto ocurre en los cohetes que envían fuera de la Tierra. Es algo raro, ¿no? Pues bueno, NASA dice que sí sería una explicación lógica. Os digo una cosa y esto ya uno se cansa os digo la verdad uno se cansa de estas tonterías pero yo creo que nasa es como que intenta cambiar el rumbo porque sabe que ha perdido la credibilidad ha perdido toda credibilidad y lo que quieren es si dan una noticia fijaos lo que os voy a decir si se da la noticia de si hay vida extraterrestre ya sabemos que el Pentágono ha reconocido eh, la investigación ovni de origen no humano. Esto es muy curioso. Y no lo digo yo, o sea, lo dicen los medios de prensa de el Pentágono. Pues yo creo que si alguien ha de dar la noticia de si sí, hay vida extraterrestre, yo creo que NASA se quiere apuntar este tanto. Pero no es que vayan a salir a decirlo a, a pecho descubierto, a corazón abierto, no. Yo lo que creo es que como hay tanta noticia que se está filtrando y ellos no son capaces ni tan siquiera los de la misma NASA de retener esta información por temas, volvemos a lo mismo, temas políticos y de supremacía. Sabéis que se iría todo el sistema económico se iría al garete y todo lo que conocemos se iría al garete las religiones todo todo Pues yo creo que ellos ahora van a ir soltando como pequeñas miguitas de pan que ya lo están haciendo Para apuntarse ese tanto y que nasa sea lo mejor del universo Y creo que ellos quieren estar ahí participando en esa porción de pastel Así que amigos les dejo esto por aquí ustedes quiero Que piensen sobre esto y que sobre todo opinen aquí debajo y nos dejéis, pues bueno, todos los comentarios que os apetezca Así que amigos, muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, compartirlo, comentarlo con vuestras familias y qué pensáis de todo esto. Es muy importante saber qué se piensa de todo esto. Así como siempre os digo, pues nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima, amigos.